Algo más bien es anecdótico, estoy hablando del año 2006 cuando entré a estudiar Derecho en la Universidad Católica de Chile, ¿no es cierto?, en Santiago, eh, y la universidad ofrecía cursos de idioma, dentro de los cuales estaba la opción de tomar eh, chino mandarín, y a eso de las primeras semanas de comenzar, ¿no es cierto?, mis estudios de Derecho, eh, empecé, a estudiar, empecé a estudiar chino y con un, con un compañero, ¿no es cierto?, de la, de la universidad. Y no, la verdad es que ninguno de los dos tenía un, un, un antecedente eh, de tener una relación anterior con China, pero, pero decidimos empezar a estudiar el idioma y después del año el cuarto año de la universidad nos fuimos a estudiar ya, ¿no es cierto?, a un programa más bien formal de intercambio académico en la universidad de Nanjing, en la ciudad obviamente de Nanjing, eh, nos terminamos quedando un año y medio estudiando chino. Y en ese minuto fue donde yo la verdad es que la experiencia fue increíble, eh, conocer Nanjing, haber estado un año y medio estudiando, ¿no es cierto?, el idioma, pues había, había estudiado antes de setón, eh, tres años y medio aproximadamente en Chile, pero estudiar realmente el idioma en un programa serio, eh, con profesores especialistas, ¿no es cierto?, en la enseñanza del idioma chino, eh, a hispanohablantes y a no, ¿no es cierto?, a, chino, a, a personas que lo hablan en chino de forma nativa. y ahí me di cuenta que había una oportunidad gigantesca que tenía relación no solamente con el mundo del derecho, era, había muy pocos latinoamericanos relacionándose con China en lo que es relación con el mundo legal, pero que había una, un, un gap muy grande, ¿no es cierto? No había mucha gente de Latinoamérica haciendo cosas en China y, y yo volví, ¿no es cierto?, con esas ganas de desarrollar un proyecto que tuviese, conectara ambos lugares, ¿no es cierto?, que conectara a China con América Latina, en el caso particular mío, ¿no es cierto?, con, con Chile. Y ese fue el proyecto, ¿no es cierto?, con el cual volví eh, a, a Chile para poder desarrollarlo, ¿no es cierto?, es decir, cómo conectar estas dos regiones eh, y con esa con esa idea obviamente yo siempre quise regresar a China eh, y crear un impacto no desde Chile o Latinoamérica sino que eh, radicado en China y ese fue el proyecto que a eso del año 2012, 2012 empecé a desarrollar eh, desde una plataforma legal. quizás mucho decir que, que mi chino no es cierto está cercano a ser nativo yo creo que es un, un idioma que es muy complejo yo estudiándolo por más de 15 años eh, creo que no es cierto Llegaba un, a un, a un nivel decente para, para no ser un para ser un extranjero no es cierto un, un, un latinoamericano pero pero un, es un idioma realmente complejo pero, pero apasionante y la experiencia bueno la verdad es que un poco la, el punto, la puerta de entrada a la cultura china fue el idioma lo cual creo que fue una de las decisiones un poco más aceptadas porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, cuando uno llega a un país, eh, sea que sea, sea sabiendo, sabiendo hablar el idioma, yo creo que ahí se te abren muchas puertas a nivel de relaciones, relaciones con las personas, eh, a nivel del turismo, ¿no es cierto?, poder como explorar el país, y en ese sentido, hago un llamado, ¿no es cierto?, a todas las personas que, que, que le interese China, que consideren, ¿no es cierto?, hacerlo a través del, del estudio del idioma, es algo que obviamente requiere mucho tiempo, pero pero que vale, vale la pena. Yo viví en China en un total de seis años, en tres ciudades. Primero viví en Nanjing, después viví un tiempo en Beijing, después en Shanghai, después regresé a Beijing y finalmente terminé mi último año en, en Shanghai también. Y es increíble porque desde el año 2009 al año 2018 viví todos los años en China. Eh, obviamente estaba, en algunos años estaba prácticamente, no sé, mitad del tiempo en China, la mitad del tiempo de regreso en Chile, pero con esto de la pandemia han pasado años y han sido los primeros dos años en 10 años, 12 años, que no he regresado a China y obviamente pues, a esto a le genera una, una, una ansia de querer regresar. Y, y, y la experiencia de vivir allá, estudiando, trabajando, la verdad que fue eh, increíble. Yo me fui en esos minutos, cuando fui a Nanjing tenía 21 años, ¿no es cierto? Eh, era bien joven, todavía estaba eh, estudiando en la universidad, derecho, ¿no es cierto?, en la universidad católica. Y llegar allá a estudiar idioma en la universidad de Nanjing, a una ciudad que tiene esa riqueza eh, histórica, cultural, realmente es un, un, un lujo. Eh, y también tener la, la opción de viajar mucho. Yo tuve la opción de viajar bastante, sobre todo cuando era estudiante ya. Eh, conozco eh, muchas, la gran mayoría de las provincias de China he estado en lugares tan remotos, exóticos, como puede ser Xinjiang, ¿no es cierto? de una zona que muy poca gente conoce, o si sea, la gente conoce es más bien por lo que puede salir en la, en, en la prensa, ¿no es cierto?, de respecto a las minorías étnicas, etcétera, en lugares como Mongolia, Mongolia Interior, en la zona de Sichuan, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, fue, fue un año apasionante, después obviamente llegó, llegó un periodo más bien eh, profesional de armar, eh, eh, de, de lanzar, ¿no es cierto?, en, en la oficina de una de las principales oficinas de abogados chilenas, en la oficina de abogados Kelly, en la, cual, por la, en la cual trabajé por más de eh, nueve años, y la verdad es que mi llegada fue con ese objetivo, o sea, eh, les propuse eh, abrir la oficina de ellos en, en, en China, yo, como te contaba antes, volví con esa energía con esa idea de que el mundo legal eh, tenía una patita floja que decía relación con que las eh, firmas que realmente querían ser globales debían tener una presencia en el mercado chino, y ese fue el proyecto por el cual estuve viviendo ya en los siguientes cuatro años. Cuatro años en Beijing y Shanghai, ¿no es cierto? Abriendo, posicionando esta oficina, eh, gran oficina de abogados chilena, eh, muy muy bien posicionada en el mercado chileno y hoy en día muy bien posicionada también en el, en el, en el mercado chino. Y me tocó en lo personal ese desafío de abrir la oficina que actualmente eh, tiene esta oficina en Shanghai y liderarla por eh, bastante tiempo. Entonces la verdad que fue una experiencia notable. Yo estudié de derecho, ¿no es cierto? Soy, soy abogado, eh, pero al margen de eso tengo muchos mucho intereses, me encanta el mundo de las relaciones internacionales, me encanta viajar por el mundo, creo que esas fueron las razones con las cuales eh, terminé en, en, en China. Me encanta también el mundo de las relaciones, el mundo de los, de los negocios, y, y esa fue un poco el trabajo también que me tocó hacer con, en mi primeros inicios, cuando partí con esta firma, a abrir su oficina en China, eso es una pega no solamente de, de abogados, sino que es una pega muy comercial, hay que posicionar la marca, hay que generar las relaciones con potenciales clientes, con otras firmas de abogados China, hay que entender el mercado, hay que hacer prospección, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, mi perfil eh, te diría que se fue haciendo como, eh, eh, diversificando, ¿no es cierto?, de pasar de ser un, un abogado eh, entendía que yo tenía mi perfil tenía un componente de negocio importante y yo no había estudiado eso entonces tomé la decisión hace un par de años de complementar ese quizás, eh, eh, vacío y hacer un MBA, eh, estudié un MBA en el año 2017-2018 en The University of British Columbia, que yo estoy en un programa hace 15 años en Shanghai, en un campus, en el campus de la Universidad de Yagotong, viajan los profesores desde Vancouver a hacer clases, no es cierto, eh, eh, en Shanghai, en este campus, y en ese sentido, yo fui obviamente viendo que eh, mi rol en, en la asesoría a empresas chinas, en sus negocios, sus proyectos en América Latina, y a la empresa latinoamericana, en sus negocios o proyectos en China, era algo que iba más allá, ¿no es cierto?, de lo eh, puramente legal, ¿no es cierto?, mi rol no es ser un, un abogado, sino que es ser un asesor, un consultor, y en ese sentido, post MBA, ¿no es cierto?, me di cuenta que, eh, las ganas de emprender. Había emprendido ya dentro de una empresa, armando esta, esta área de China, abriendo su oficina en, en China. Y ahora toca quizá una segunda, un segundo desafío, que era eh, armar un proyecto personal, ¿no es cierto? Y en ese sentido eh, quise formar una consultora eh, que se llama East Consulting, eh, que tiene el eslogan de Connecting East and West, ¿no es cierto? Que vuelve a esta idea de conectar estas dos eh, regiones. Bajo la lógica de ofrecer un servicio integral, a los dos flujos, es decir, a los flujos que salen de China hacia Latinoamérica y a las empresas latinoamericanas que hacen proyectos en China, pero ofrecer un, un, una asesoría integral, que no solamente una asesoría legal, que puede ser, ¿no es cierto?, reacción de contratos, revisar documentos en el caso de un due diligence, por ejemplo, pero una, una, una asesoría más bien integral, que dice relación con elementos, por ejemplo, hacer un estudio de mercado, que puede ser en relación con eh, buscar un panel local, eh, ayudar a una empresa a tener acceso a financiamiento, resolución no judicial eh, de ciertos conflictos y eso es un poco lo que eh, a grandes rasgos lo que vamos a hacer no es cierto, con, la, con esta consultora. La consultora tiene dos áreas de negocio principales, una es una área, una área eh, de negocios propiamente tal no es cierto, y una es una, una área jurídica con el objetivo de ¿no es cierto? poder ofrecer un servicio de asesoría integral a los clientes. En la parte de negocio encontramos servicios como estudios de mercado, imagínate una empresa chilena, una empresa peruana, que quiere ingresar al mercado chino, eh, por ejemplo, una ¿no manufactura de productos, y necesita de alguien que lo asesore con la búsqueda de asociaciones locales, donde se instala, etc. Dentro de esa misma línea de negocio, tenemos eh, servicios, prestamos servicios de búsqueda de Socios y de financiamiento. Es muy común, ¿no es cierto?, que empresas latinoamericanas eh, quieran expandirse y salir a buscar, ¿no es cierto?, financiamiento internacional y un área, obviamente, donde pueda haber potencial importante China. Y lo tercero la relación con confianza de activo. La confianza de activo, ¿no es cierto?, no solamente tiene un componente jurídico, sino que es un componente de negocio importante, que puede decir relación con identificar algunos targets presentar al potencial comprador, hacer una valorización de una empresa, es todo una, un trabajo pre-jurídico. Eh, y la segunda área de negocios principales, dice relación con eh, prestar, ¿no es cierto?, servicios jurídicos propiamente tal, pero que estén relacionados, ¿no es cierto?, con, con el área 1, que son los negocios, que puede ser eh, preparar contratos, los mismos contratos que dicen relación con, por ejemplo, la compra de ese de este activo, eh, pues realizar eh, estudios, ¿no es cierto?, de diligence y toda la asesoría eh, jurídica que diga relación con el negocio propiamente tal, pero siempre sin olvidarnos, cierto, que el, el eje más importante es el de eh, empezar el negocio. China, el mundo se está reabriendo. Bueno, la idea obviamente es volver a China lo antes posible. Mi objetivo es estar allá, eh, idealmente, dentro del próximo semestre, en la medida que las condiciones y las fronteras en China estén abiertas para volver a China, reunirme con, con las personas con mis amistades, con los contactos con los clientes y poder tener esa interacción cara a cara que, que en China es muy importante y sobre todo también para poder empezar a promocionar eh, a nivel personal y presencial eh, la consultora